El balance profesional. Haciendo equilibrios en el mercado laboral. A lo largo de nuestra vida nos formamos y adquirimos experiencia laboral. Nos capacitamos para el ejercicio de una profesión. A veces caminamos con éxito, pero otras veces las empresas demandan nuevos perfiles profesionales y caemos. Es posible también que esa caída imprevista se deba a un cambio profesional que no hemos sabido planificar. En cualquiera de los casos, es el momento de redefinir nuestro proyecto. Jordi es cocinero, pero es intolerante al gluten y quiere ser nutricionista. Sabe que la demanda de nutricionistas crecerá un 18% en los próximos 5 años y que el sector busca profesionales con un alto nivel de inteligencia emocional, persuasión y capacidad comunicativa. Todo parece correcto para Jordi, excepto sus habilidades para la comunicación. Aquí necesita mejorar, algo que ha descubierto al definir su proyecto profesional. Pero, ¿qué ha hecho exactamente nuestro simpático amigo? Jordi ha analizado el perfil del nutricionista y sus perspectivas y lo ha comparado con sus competencias e intereses. Ha detectado sus puntos fuertes y débiles y ya está listo para diseñar un plan de acción que le lleve al éxito. Hoy Jordi ha decidido que se apuntará al aula de teatro de la Universidad Rovira y Virgili para mejorar sus habilidades comunicativas. Así que no te olvides, imita siempre el buen hacer de Jordi porque en la gestión de tu carrera el balance profesional es la base para diseñar el plan de acción que te acercará a tu meta.